Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Isabel Bravo. Síganme por Isa y Panamá. Nos encontramos en Santiago, capital de la provincia de Veraguas, provincia rodeada por los dos mares, Pacífico y Atlántico. Hoy vamos a hablar un poco sobre Santiago cultural, tradicional, su gente. Y para hablar de ello nos encontramos con el director del Ministerio de Cultura de Santiago, Alex Vera. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, Isa. Bueno, agradecido por la oportunidad de, a través de tu canal, eh, poner y hablar sobre lo bonito que es nuestra provincia. Nosotros acá como Ministerio de Cultura, en mi calidad de director, pues muy agradecido por brindarnos un espacio eh, en tu tan vistoso canal. Y pues aquí estamos para responder las preguntas y bienvenidos a Santiago. Gracias. Háblanos un poco sobre... La riqueza cultural que tiene Santiago. Hablar de la provincia de Veragua en un corto tiempo se hace muy difícil, ya que cada distrito que pertenece a la provincia de Veragua tiene una riqueza cultural sumamente invaluable. Hablamos de tradiciones, hablamos de costumbres, hablamos de baile, hablamos de gastronomía, hablamos de danza, pues un sinnúmero de cosas que hay. Pero si nosotros nos enfocamos en el distrito de Santiago, que es el distrito cabecera, tiene distintos corregimientos. Cada corregimiento también tiene ciertas características. Por ejemplo, nosotros nos ubicamos aquí en el Museo Regional de Veraguas, que se encuentra precisamente en el centro del distrito de Santiago. Y si nos vamos a 15 minutos hacia la mano izquierda, podemos encontrar el corregimiento de La Colorada. La Colorada de Santiago es un corregimiento que tiene una gastronomía muy peculiar, donde se hace y se fabrica y fue creado por primera vez el famoso bollo pintado. Tienen una fiesta muy tradicional, que llama San Pedro en la Colorada, cultural, artística, folclórica. Tienen un grito, una saloma, que pues, vale la pena mencionar, que el grito y la saloma era el lenguaje que utilizaba el campesino de tiempo de antes para comunicarse de una finca a otro, de un potrero a otro. Y asimismo habían distintos tipos de saloma. Bueno, en, en este lugar se caracteriza y se practica uno en especial. No llegó el Si nos vamos pues a la entrada de Santiago, podemos encontrar al corrimiento Carlos Santana, una barca parte del área cañera. Allá se practicaba por mucho tiempo un canto vernacular de la mujer panameña llamado el tamborito. Qué lindo, hay muchas cosas para disfrutar aquí en Santiago y en todo Veraguas. ¿A cuántas horas de Panamá está Santiago de Veraguas? Estamos a tres horas y media de la capital Miramar. del país y se va a encontrar con la mejor provincia que es la provincia de Veragua. ¿Qué podemos visitar en Santiago? Bueno, si usted llega a la provincia de Veragua y llega al distrito de Santiago, puede ubicarse en el centro de Santiago y va a encontrar toda la parte comercial de la provincia, en la parte central, la famosa central, avenida central de Santiago. Si es en la parte que quiera hacer un poco de turismo, se para frente a la iglesia catedral y a la mano derecha vas a encontrar el parque cuando estén en Mena. Directamente al lado se va a encontrar el Museo Regional de Veraguas que tiene un cúmulo de historia bastante positivo. Tenemos cualquier cantidad de piezas de orfebrería, tenemos cerámica también pues, de nuestros antepasados y que fueron encontrados en algún tipo de excavaciones. Eh, si te vas a la mano izquierda tenemos el museo eh, del canal, que es el museo interoceánico que expresa y te hace las que constituciones en el canal de Panamá. Un museo totalmente tecnológico, que igual te invito a que lo vayas a visitar. Ya lo hice, lo hiciste con mi hijo y fue una experiencia maravillosa, él está contento y dice, mamá, quiero volver. Tenemos también un lugar que es único a nivel nacional y que mucha gente lo conoce, y es el famoso mosquero o comedor popular que se encuentra en el mercado de Santiago. Y bueno, gracias a Dios se ha mantenido en cierta parte este punto comercial eh, prácticamente regional y dentro de eso hay un establecimiento que se le llama el Mosquero, que era prácticamente donde tú encontrabas la comida más barata aquí en Santiago y que es un centro que no para se come bien, se come barato es comida saludable, es comida hecha por gente de campo, que es un medio de, de subsistencia y eso es muy bonito también acá, y pues no podemos dejar de mencionar como punto principal de nuestra provincia la Augusta Escuela Normal Juan de Montenegro Semena, que tiene en su parte inicial la imagen de Indio Raca que fue uno de los grandes guerreros que tuvo nuestra provincia y pues en la parte posterior la majestuosa escuela normal ubicada en el centro del llano donde se encuentra la luz del saber es una joya arquitectónica de carácter nacional e internacional donde cada pilastra, cada espacio que usted ve de allí cuenta una historia y tiene un significado para el arte, para la ciencia, para la cultura, para las matemáticas, todo eso te lo puedes encontrar ahí en la escuela normal, simplemente con entrar y ver su característica y su parte arquitectónica. Me llama la, la atención. atención? Tenemos Santiago Mall, que es el mall más grande en la provincia de Veragua. ¿Y, ¿Y qué me puede decir de la vida nocturna de Santiago? Bueno, salen a comer entre amigos, salen al cine, salen a los bares, salen a discotecas. Gracias a Dios aquí la provincia de Veragua es una... Calmado. Hay muy buena seguridad, que eso también es muy bueno para el turista. Acá en la parte de que de que se pueda salir a comer, hay cualquier cantidad de comida de todo. Hoy hemos conocido muchas cosas interesantes sobre Santiago y nos falta una, una que a mí me llama la atención porque yo asistí a una exposición de arte. Veo que hay muchos representantes de diferentes ramas a quienes nos puede usted mencionar como los más grandes exponentes de que los santiagueños y recuerdan con mucho cariño. Cómo no, mira, nosotros aquí en Veragua, en el tema del arte, Sí, eh, dividido en sus pilares eh, de ya nuestra no arquitectura, música, danza, eh, pintura hay cualquier cantidad de artistas uno de los más grandes veragüenses que ha dado gloria en la parte de la música el compositor Omar Alfano también el desaparecido Edwin Silvera, compositores que el pueblo veragüense los conoce y los recuerda muchísimo hay alguien muy importante también en el tema de la pintura el profesor de Ureña que es uno de los pintores que tiene obras pictóricas hasta en Roma eh, y es orgullo veragüense su familia es una familia eh, artísticamente hablando una de, la, de las más grandes de acá en la parte también de la composición tenemos también a un joven talento Jeremías Donoso en la parte también de la pintura tenemos un joven llamado Rey Antonio uno te puede explicar el talento que tiene como rescatar también a la profesora Lira Batista eh, una profesora que eh, es de aquí de la provincia que todavía guarda ese amor por nuestro traje típico porque otro punto, ya que toca nuestra provincia tiene su propio vestuario folclórico tiene pro su propia música, el varón tiene su propio atuendo después se le llama también la ropa típica veragüense tenemos una artesana muy reconocida que es artesana, es escritora, es investigadora se llama la profesora Dolores Cordero hay un grupo muy bueno también que tiene como un año y algo de haberse formado se llama el grupo Historia de Veragua el amigo Sebastián Aguilares con todo su equipo de trabajo de la poesía, el profesor eh, Alonso Gin, que es un gran escultor también de la provincia de agua reconocido nacionalmente y internacionalmente por su gran agricultura. Eh, ah, su número de personas que tenemos aquí en la provincia de Veragua Y qué bonito sería, pues, a través de tu canal, este reconocimiento que se le está haciendo público para que igual ellos sepan de qué su legado ha quedado. ¿no? La gente lo sí, recuerda y que lo valora también. Sí, que también otro, otro tema, en la parte aquí hubieron eh, uno de los más grandes poetas, folcloristas, escritor, Carlos Francisco Charmarín, que recientemente cumplió los 100 años eh, de su natalicio, pero sus grandes obras todavía quedan eh, perennes aquí en la, en la provincia de Veragua. una persona que pues, dejó de existir ya hace un año, la profesora eh, Donata de Gracia, que muy reconocida también, era una de las pocas que tenía su escuela para diseñar teatro infantil falleció a causa del COVID y fue un legado bastante eh, grande que dejó aquí en la provincia de Veragua para las niñez, para la juventud, yo tuve la oportunidad de participar en su escuela de teatro, eh, inclusive en su gala de poesía y es un recuerdo que siempre queda latente de ella, así como, como ella también, muchos otros, tenemos aquí también una escuela de bellas artes que hay cualquier cantidad de profesores allí que son artistas. Creo que, que, que si usted quiere encontrar de todo, solamente tiene que venir a Veragua. <risas> nos vamos a despedir pero sin antes queremos que inviten nuevamente a todos que vengan, visiten la provincia, visiten Santiago que hay mucho que hacer y ustedes lo van a ver porque aquí con Isa y Panamá vamos a disfrutar bueno, primero darte las gracias Isa por su espacio, igual sabemos que Hemos tratado de hacer esto hace ratito ya, pero bueno, eh, por compromiso de trabajo no se había podido hacer, pero en verdad quiero darte las gracias por tomarte también el tiempo y la dedicación de darle un realce a nuestra provincia. Eh, en esta ocasión, estuve en mi persona, Alex pues que se nos ha quedado un poco de cosas por mencionar, pero sí, viendo eh, la cordial invitación a que vengas a la provincia de Veraguas, que conozca su distrito, que conozca su cultura, sus tradiciones, sus grandes legados, sus grandes obras arquitectónicas que también tenemos aquí en la provincia. Y sobre todo que venga con mucha gana de llevarte el gran recuerdo de que tuviste en la provincia de Cabo. Qué lindo. Muchas gracias. Y así nos despedimos, así que nos vemos en el siguiente video con Isa y Panamá. vernos, suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones y dale click al botoncito de like estaré esperando responder a tus comentarios Isaí Panamá la memoria de don Elmin Silvera no queda nada ya no queda Nada de ti, mi Santiago de Veraguas. ¿Dónde están tus callejones, el camino de Nicolás y tus chorros cristalinos? Ya no queda nada de ti mi Santiago de Veraguas ¿Dónde está el kiosco en la placita, la escuelita en la central y los amigos de mi barrio? ¿Dónde está la carreta de la